hola y clitofílicos hoy les quiero compartir esta restauración que le hice a mi bicicleta a mi bicicleta más personal la llamo la hija del santo la tengo desde que tengo 16 años eso ya casi son 24 años y fue mi bicicleta de montaña con la que competía en mi adolescencia después fue mi bicicleta más bien ha sido mi bicicleta con la que me traslado en la ciudad también he hecho un par de viajecitos y ahora la quiero usar para caminos de terracería, para la ciudad y para hacer viajes más largos. Así que comencé a hacer esta restauración. Eh, estaba bien, estaba funcional la bicicleta, solo detalles estéticos como pueden ver y le hice un mantenimiento general y le conseguí unas piezas eh, para de, de la época. Esta es una Bike NV400 eh, de 1998. La tubería en ese entonces se hacía de una aleación que la llamaban Aviatur francesa, eh, que era aluminio que se utilizaba o así te la vendían este para la industria aeroespacial y como bien saben Alubike te da garantía de por vida en los cuadros Aquí podemos ver como el eje de centro sellado se pues estaba súper este sucio con tierra y un poco oxidado eh, no, no lo abrí, no lo abrí por completo, pero sí le hice mantenimiento a los valeros del lado en el que se puede acceder solo quitando los empaques. Miren, aquí está el cuadro ya totalmente desnudo y todas las piezas que, que tenía. Pueden ver a lo largo del video que voy a cambiar de ropa muchas veces porque lo hice en mis tiempos libres, ¿no? El, la, la pintura la, la quité con un removedor de pintura de COMEX, te cuesta 20, 21 pesos el bote y te alcanza perfectamente, yo creo que un bote, un frasco de estos te alcanza para despintar dos bicicletas sin problema, lo aplicas con una brocha, lo dejas reposar unos 10 minutos y vas a ver que la pintura se empieza a poner como chinita y luego lo mejor es darle eh, pasarle con una esponja de, de metal. Aquí estoy limpiando con un cepillo de alambre la cuerda del eje de centro eh, y después con la esponja de metal. L el desengrasante que uso, la verdad, es brazo. Lo compras en el Super. Me, a mí me funciona muy bien para desengrasar piezas y no me gusta usar este gasolina o este otro tipo de solventes y miren ese es el resultado exterior verdad eh, eh, para que para que sea un buen servicio pues se le se le remueven los empaques y se desengrasa y se vuelven a engrasar los los valeros ese es el resultado ya del del cuadro este, queda súper bonito el aluminio así totalmente limpio ¿no? ahí no hice nada más que pasarle la esponja de metal y utilicé cepillos de alambre de diferente medida para las uniones entonces cuando vi el resultado dije ay pues sí me gusta cómo se ve así este, pulida entonces le voy a dejar algunas secciones este, sin pintar y otras secciones pintadas así que me puse ahí creativo enmascaré, ahí como lo pueden ver y entonces hice ahí un juego de de, de colores ¿no? este, lo que enmascare lo, lo, lo dejé totalmente pulido incluyendo las uniones y lo demás lo pinté ahí lo que estoy poniendo es el primer este, lo, le das una capa de, de primer para que quede bien la, la pintura este, y después ya hice las, las capas de pintura en blanco la verdad es que le di tres pasadas con la pintura en blanco tuve un, un error la verdad como principiante eh, tuve ahí unos escurrimientos entonces tuve que volver a limpiar con una lija este, de la más fina, de la más este, delgada y darle una tercera pasada pero sirvió porque quedó una capa más gruesa ahí estamos viendo ya cómo, cómo queda con el primer les recomiendo muchísimo que después o sea más bien se debe lijar con una capa con una lija fina me parece que es de 150 puntos todo el primer porque si no la pintura te va a quedar este, áspera entonces hay que lijarla bien bien bien la primera capa del, del primer y luego ya viene la pintura ya saben hacerlo siempre con la lata lo más vertical que se pueda y a unos 10 centímetros, ¿no? Se hacen pasadas rápidas. Dejas secar unos 15, 20 segundos y le das otra y así te vas. Hasta que queda toda y la dejas secar quizás una hora. Eso sí, nunca pinten en, debajo del sol porque se empieza a cuartear. Donde vivo ahora hace muchísimo calor, entonces un día dije, ah, voy, a, voy a aprovechar que hace calor para que se seque rápido. Y así como le pasaba la capa de pintura, se cuarteaba. Entonces, eh, pinten en la sombra en un día que no haya humedad, que no haya lluvia, por si viven en un lugar de, de donde llueve. Pero bajo la sombra. Y ese es el resultado de, de, de la combinación, cuando fui quitando el enmascarillado. Me gustó, me gustó bastante cómo quedaron las uniones limpias. También eh, los, la, las partes por donde pasan los cables, eh, los chicotes y los forros, los dejé limpios. Entonces con un poquito de paciencia, con, con el masking tape, eh, puedes hacer juegos muy muy padres. A la parte de que dejé en aluminio así, este sin pintar le pasé una, una capa de recubrimiento transparente, entonces eso también protege tu cuadro y luego pues le hice el, el mantenimiento a, a todas las piezas aquí, las, las poleas de del cambio, ese es un shimano alivio, me parece que es del 2000 o 2001 este, antes tuve el alivio anterior ¿no? Del 98, 99, también tuve un Altus. Estos rines son unos rines Wayman. Este, yo creo que ya no se consiguen aquí, pero son buenísimos. Son los mismos rines que he usado desde el 98 hasta la fecha. Eh, ya han pasado varias competencias este, y cientos de kilómetros en la ciudad. Las masas son Acera X, eh, selladas y les hice el, el mantenimiento eh, y luego pues también verán el, los, los rayos estaban con algo de óxido y ahí viene yo creo que una de las partes más eh, de meditación al hacerle eh, servicio a una bicicleta ah mira, sí, aquí se me había olvidado que sí había puesto esta, esta escena lo que hago ahí es quitar uno por uno los, los valeros, revisar si están en buen estado. Me encontré unos que ya estaban achatados, estaban cascados, así que compré valeros nuevos. ¿no? Valía la pena comprar valeros nuevos porque cu cuando ya están eh, golpeados pues ya no funcionan bien. ¿no? Y bueno, aquí pueden ver, a limpiar uno por uno los rayos, me gusta restaurar ¿no? lo más que se pueda más que comprar eh, cosas nuevas a menos que ya comprometan tu seguridad pues compras algo nuevo pero si no lo puedes restaurar solamente es cuestión de tiempo de paciencia y listo aquí desengrasando los rines lo mismo con con brazo y con una esponja y van quedando como nuevos y luego la pista la, la pared ¿no? de, de los lados eso sí este, la limpié con una lija de agua para quitarle todo lo que es goma y luego las cabezas de los de los rayos con un cepillo de alambre ¿no? estos los consigues en cualquier ferretería y uno por uno entonces siempre el proceso de, de limpieza es primero desengrasar, luego este, volver a engrasar y, y colocar. Recuerden que en la lubricación de una bicicleta las piezas que van ocultas llevan grasa y las piezas que van al exterior llevan aceite, lubricante porque son las que se cambian más constantemente, las que van internas, por ejemplo aquí las torres de los frenos, llevan grasa, ¿no? y estos frenos no los tenía, estos tenía unos V-brake eh, de ore, Shimano de ore, pero pues ya saben que los frenos que se utilizaban en los 90 eran los cantilever, y yo tengo las palancas, del grupo shimano stx rc que se descontinuó me parece que en el 2001 o 2002 pero que es un grupo hermoso a mí me fascina porque está hecho completamente de aluminio y tiene un pulido muy bonito que pareciera que fuera titanio entonces dije pues tengo las palancas los rapid fire de 7 velocidades ah, voy a ver si encuentro los los frenos y me metí a internet y los encontré únicamente por ebay y estaban, me encontré varias opciones, unas en Polonia, unas en Francia y finalmente encontré unas en Estados Unidos el envío me salía obviamente más barato y me los enviaron todos llenos de, de polvo y de grasa y ya los limpié y la verdad es que estoy fascinado con, con los cantilever que, que le conseguí están en muy buen estado y, y unos cantilever bien ajustados frenan de maravilla entonces y si quieren consejos de cómo ajustarlos tengo un video que le ha servido a muchísimas personas ajustar sus frenos el video está hecho con unos V brakes pero los pasos son exactamente los mismos para ajustar los cantilever eh, obviamente compré chicotes nuevos y, y, y forros nuevos ¿no? y una cadena también este, ya la cadena que tenía eh, llevaba yo creo que se la había cambiado por última vez hace 15 años entonces eh, valía la pena una, una, una cadena nueva eh, a, además eh, bueno las, las cadenas te pueden durar mu muchísimos kilómetros ¿no? siempre y cuando las, las lubriques bien pero ya estaba bastante oxidada y le había dado, la verdad la había descuidado. Al final, eh, al final decidí cambiar el manubrio. Yo usaba un manubrio también de la época, marca Koda, que es una submarca que sacó Cannondale en los 90 de puros componentes. Y después vi este tipo de manubrio M-Wave y me gustó la idea de ponerle esto para ir más cómodo en los viajes largos. Es una doble barra, eh, manubrio de doble altura y de doble barra donde puedes poner tus accesorios, las luces, el monitor, cuenta kilómetros. Este, también puedes amarrar ahí tu bo una bolsa frontal. Y bueno, le puse el manubrio y por lo tanto tuve que cambiar la, la potencia porque es más ancho. Y ahí estoy colocando los Shimano STX-RC, que fue lo que me llevó también a conseguir el, los, los frenos. ¿no? Y por último le coloqué unos puños si ven otros videos de restauración de bicicleta que. que de, de bicicletas que he subido podrán ver que uso estos puños de piel. Marca Grope. Son ingleses. Y también se los puse a, a esta. Solo que pensando en que voy a hacer más kilómetros. Que en una bici urbana. Le puse una capa de hoja de foamy. Para que quedaran más cómodos. Estos, estos puños los, los importé hace unos años. Que tuve una tienda, este, y, y, y los vendía. Pero se pueden conseguir gropes, escribe G R O P E. Abajo les puedo dejar la liga para que los consigan. Son muy cómodos y además les da muy buena vista a las bicicletas. Cuando hice el cambio de frenos el tipo de freno cantilever pues no sé si recuerden pero llevaba un, un soporte ¿no? por el cual baja el, el cable del freno delantero pero ya es súper difícil de conseguir, no lo conseguí por ninguna parte así que lo que hice fue taladrar la potencia para que pudiera pasar el cable por ahí y entonces hacer el puente finalmente decidí cambiar de pedales tenía estos de plataforma, de resina y pensando que esta bicicleta la puedo usar para viajes pero también para moverme por la ciudad le puse estos Shimano XT que tienen plataforma por una de las caras y por el otro lado tienen clip la verdad están muy buenos y le dieron un muy buen toque a la bicicleta y pues ya, los detalles finales su ánfora y al final solo el ajuste de cambios y quedó lista la hija del santo, lista para volver a rodar por la ciudad, por la carretera y por caminos de terracería.